Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, los colores de sus plumas caen. Y cada pluma de papagayo, como todo el mundo bien sabe, es la síntesis del universo. Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, se crean un millón de nuevas galaxias. Uh huh?